Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Techi Android. En esta ocasión les traigo la nueva actualización del WhatsApp al estilo iOS, ok? Si quieres saber cómo instalarlo, quédate aquí que después de la intro comenzamos. Ok, amigos, primeramente vamos a nuestro WhatsApp nos vamos a los tres puntitos de aquí arriba en donde dice ajustes y en chats aquí vamos a copia de seguridad y listo o sea, nos salimos de aquí nos vamos a nuestro gestor de archivos amigos como ven yo ya he hecho una carpeta aquí y en esta carpeta voy a guardar mi copia de seguridad que okay. vamos a android media con punto whatsapp lo copiamos y lo pegamos en la carpeta que creamos vamos a esperar a que termine de copiar la, nuestra copia de seguridad y después instalamos el whatsapp al estilo ios Recuerden que el link estará ahí debajo de este video para que ustedes vayan a mi blog y la descarguen, descarguen el apk para poder instalar el whatsapp al estilo ios. Mientras se copia nuestra copia de seguridad, les invito a que me sigan en mis redes sociales, se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube YouTube Les notifique de cuando estamos subiendo Un nuevo video, ok Ok amigos, una vez terminado La copia de seguridad Como ven ya lo pusimos a la carpeta Ya podemos descargar El WhatsApp Y la APK para poder instalarlo como ven ya Lo hemos descargado Ahora nos vamos A nuestro WhatsApp lo Pinchamos en la I Y le damos desinstalar okay, y aceptar okay, ya lo desinstalamos Ahora instalamos el que descargamos Recuerden que aquí todavía no lo vamos a abrir. Una vez instalado, todavía no lo vamos a abrir. ¿Sí? Vamos en listo. No lo vamos a abrir todavía, amigos. Ok, nos salimos. Nos vamos a nuestro gestor de archivo. Y volvemos a copiar nuestra copia de seguridad recuerden que nosotros lo habíamos borrado en una carpeta aquí con punto whatsapp vamos a copiar regresamos a la carpeta de android en medio y lo pegamos aquí adentro okay. ¿Por qué hacemos esto amigos? Porque para poder recuperar nuestro chat, nuestra copia de seguridad. Así es. Y así nuestro WhatsApp lo pueda reconocer y podemos recuperar toda nuestra conversación, ok? Ok amigos, vamos a esperar a que termine de copiar. Les vuelvo a invitar amigos que me sigan en las redes sociales. Que están ahí en la descripción. Ahí están los links para que se me sigan en las redes sociales. Igual suscríbanse a este canal por si no lo han hecho. Activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de cuando estemos subiendo un nuevo video. Ok amigos, aquí ha terminado la copia. Ahora sí, vamos a proceder a abrir nuestro WhatsApp. Ok amigo, aquí le vamos a dar en permitir, oh, se me olvidaba algo, vamos a darle los permisos, se me olvidó ponerle los permisos. abrimos información Le damos los permisos de la aplicación vamos a cargarle todos los permisos y marcamos todos estos no diga ningún error marcamos todos así si abrimos el whatsapp el siguiente y, y, y. entregamos nuestro número y como ven aquí ha encontrado la copia de seguridad y vamos a darle en restaurar Okay. Bueno, ¿sí? siguiente siguiente ok amigos como ven ahí está ya instalamos nuestro whatsapp al estilo al estilo iOS también se te encanta whatsapp iOS bueno, ¿sí? el tema claro la versión 952 a ver si se recupera todo en nuestro chat ¿Dónde están amigos ahí están miren Ahí está, amigos. Como ven, ya tenemos nuestro WhatsApp al estilo iOS. Como ven, listo, amigos. Ya tenemos nuestro WhatsApp al estilo iOS. Ok, bueno, amigos, hasta aquí. Hasta aquí este video. Si les ha gustado, les invito a que me regalen un buen like. Que comenten y compartan este video que ¿ok? aquí me despido y nos vemos en un próximo video dale un like y comparte